Bueno, chicos, ¿cuál es su superhéroe favorito? Me gusta Batman porque atrapa a los malos. Me gusta Man porque tiene una super armadura. Me gusta Spiderman por su talaña. Mi superhéroe favorito es mi papá. ¿Y qué poderes tiene tu papá? Mi papá. Ha estado conmigo cuando he tenido miedo.